Muy buena noticia para toda la provincia. Terminamos de poner en marcha una política provincial de formación de, de cadetes para el ingreso a la institución policial, con fuerte descentralización en nuestro territorio y con un deseo eh, de una formación profesional integral de cada uno de ellos para que siga eh, nutriendo de la mejor manera nuestro cambio en la institución policial lo acabamos de, de decir eh, hemos revertido un proceso donde se retiraban más policías que los que ingresaban y es muy difícil llevar adelante una política de seguridad cuando eh, hay menos agentes todos los años eh, y, el, y el delito crece y la vocación y el deseo de nuestra población es tener más agentes patrullando más agentes recorriendo eh, con mayor presencia en la acción de prevención. Hay una sola forma, que es que incorporemos más gente, y es lo que estamos haciendo, y que incorporemos a esa gente con formación y con equipamiento. Equipamiento de, ve de vehículos, de armamento, pero fundamentalmente de tecnología. La policía de la provincia va a dar un salto enorme en su disposición de tecnología en los próximos meses ya puesta en, en marcha. Y lo que queremos de esa manera es ir generando una política de mediano y largo plazo, que esté a la altura eh, de la dimensión del delito que tiene que enfrentar en la provincia de Santa Fe.